Tras las múltiples denuncias de deficiencia en la recogida de basura en diferentes sectores que componen esta ciudad, el encargado del departamento de ornato de este municipio de San Francisco de Macorís, Julio Lizardo, aseguró que trabajarán con miras a garantizar que el servicio cumpla con las expectativas, en especial al acercarse días festivos de la época navideña. Bueno, mira, eh, hay algunos sectores, si nosotros tenemos la información, que ha habido un pequeño retraso eh, nosotros siempre hemos, eh, nos hemos eh, mantenido siempre en la parte de, de la supervisión de que el trabajo de móvil Soluciones sea de manera efectiva. Ahora nosotros como departamento también eh, hacemos algunos trabajos extras. De por sí todo el mundo ha visto eh, unos motores que, nos, que andan siempre en la calle, eh, pero esos motores nos dan... Para, para suplir eh, alguna deficiencia Son motores están más, más que todo para, para trabajar en la parte céntrica y algunos, y algunos casos y, al, y algunos casos específicos nosotros paramos un camión de nosotros que lo estacionamos y los motores van y descargan en el camión y después el camión va al vertedero y, y bota ahora eh, eh, si, si bien es cierto esa parte también hay un cúmulo eh, mayor en esta en, en estas eh, eh, eh, eh, temporadas festivas navideñas que es eh, entendible eh, nosotros le hablamos con la compañía y hemos tratado eh, hemos estado trabajando esa parte porque ya van varias navidades que en las cuales nosotros eh, hemos estado en el cargo nosotros sabemos que siempre eh, ese cúmulo de basura eh, se complica en estas en estas fechas